Bien, Entre las técnicas para determinar si tenemos o no tenemos el agente infeccioso, en este caso el coronavirus, eh, hemos visto ya la técnica de antígeno en la que detectamos si tenemos presencia de alguna de las proteínas del SARS-CoV-2 y hoy vamos a ver la técnica de PCR en la que se mira si tenemos el material genético del microorganismo. Esta técnica de PCR, que lleva ya casi 40 años eh, funcionando, se utiliza para el diagnóstico tanto genético como microbiológico, pero está basado siempre en la detección de genes. Y es una técnica que, si se ajusta, puede ser cuantitativa, es decir, nos puede decir la cantidad o el número de copias que tenemos de un determinado gen que estamos buscando. En el caso del coronavirus, eh, los genes están en su interior y eh, es una sucesión de cuatro dígitos, de cuatro dígitos que conforman una longitud, una longitud de 30.000 30 letras ¿no? 30.000 letras en las que se van alternando una de estas cuatro la A, la C, la G y la T Estas cuatro letras que conforman el genoma eh, son complementarias de dos en dos como estamos viendo aquí, las Gs siempre van a complementar con las Cs, de modo que las que vemos en color rojo siempre van a ser complementarias, y las Aes siempre van a complementar con las Cs. Así que es una doble cadena de pares de dígitos de dos en dos. Esto es como se conforma el ADN. Bien, el material genético que hemos extraído del coronavirus es un material genético que se llama ARN y que tiene solo una cadena de código, una hebra de código. Como veis, se alternan la información de estos cuatro dígitos básicos de nuestro material genético, la A, la C, la G y la T, y, como siempre, complementarios de dos en dos. A partir de este ARN que extraemos de ese raspado que nos hacen con esas escobillas pequeñas, Sintetizamos en el laboratorio la hebra complementaria. Como veis, la A siempre empareja con la T y la C siempre empareja con la G. Y esto va a ser siempre así. Y esto es a lo que llamamos ya ADN, ya tenemos una doble hélice sobre la que trabajar para hacer la técnica de PCR. Esta técnica consiste en someter a este material genético a un cambio constante de temperatura en presencia de unas proteínas que pueden hacer la síntesis del material genético. La primera temperatura es aquella que separa completamente las dos hebras, y esto sucede a temperaturas muy altas, cerca de la ebullición, más de 90 grados, pero se separan completamente las dos hebras. La segunda temperatura es el anillado, es cuando echamos un cebador que va a reproducir nuestro material genético. Si independizamos una de las hebras, por ejemplo esta, veis que acaba en A o empieza en A, el cebador, por lo tanto, sería el complementario, la T. Y a partir de aquí tenemos una enzima que iría agregando una por una todas las posiciones complementarias hasta sintetizar de nuevo una doble hélice. Este anillado y extensión de la hebra de ADN se produce a una temperatura muy inferior y de hecho puede ser a veces hasta dos temperaturas distintas, una para anillar y otra para extender pero normalmente esto oscila entre los 37 y los 65 grados centígrados. Este sería el primer ciclo. Como consecuencia de esto, vemos aquí en la imagen cómo nuestro contenido de la muestra del coronavirus se duplicaría, pero podemos repetir esta situación múltiples veces y vais a ir viendo en imágenes sucesivas cómo vamos consiguiendo un número de copias muy relevantes. Para la hebra complementaria, pasaría exactamente lo mismo. En, tendríamos la G, que se aparea, que complementa con la C, y iniciaría la replicación de toda esta hebra y conseguiríamos otra doble hélice de ADN de la hebra complementaria, insisto. Y esto es un ciclo. Separamos, anillamos y extendemos. Cada uno de estos tres pasos conforma un ciclo. Así que seguro que habéis oído hablar de ciclos de PCR de 30 veces, de 40 veces, etc. ¿Qué es lo que pasa? Cuando eh, hacemos un ciclo muchas muchas veces vamos a detectar eh, cantidades ínfimas de material genético y en el caso de la infección por el coronavirus resulta que cuando ya hemos superado la infección nuestras células siguen todavía soltando un poquito de este RNA y sigue dando PCR positiva. Y eso no significa que sea un falso positivo, no. Significa que todavía tenemos restos del virus. Ese virus no nos va a hacer daño, no se va a replicar en nuestras células, pero sigue liberándose en nuestro organismo. ¿Es ¿Cómo se detecta la cantidad finalmente? Pues en cada ciclo, en cada ciclo hay una tercera pieza que, que es una sonda. Una sonda que detecta el número de copias que estamos haciendo. Porque es una parte del trozo que estamos fotocopiando, amplificando, como veis serían estas tres, la A complementa con la T, la T complementa con la A, y la G complementa con la C. Y lleva acoplado un emisor de luz, un emisor que se excita con un rayo láser y que emite luz fluorescente. De modo que finalmente la intensidad de fluorescencia nos va a dar idea de la cantidad de copias que tenemos en la muestra. Y como veis, con un número de 30 ciclos se puede conseguir una gran cantidad de copias en la preparación. Es una técnica muy específica, muy sensible. Es eh, sensible a que cambie un único, una única posición y, eh, como os decía, eh, puede darnos positivo aunque tengamos solo restos del virus. Imaginaros que esto fuera todos los genes del virus todo este párrafo, lo que estamos detectando es solo una pequeña porción, esta que os he señalado en rojo. Si ahora ya el virus está muriendo, saliendo de nuestras células, estamos en esta situación, pero si este virus ya no es infectivo, pero si hacemos la PCR, como veis, este trocito sigue estando. Por lo tanto nos va a dar positivo, va a significar que estamos todavía liberando virus, aunque este virus ya no pueda crecer en nuestro interior. Esto se puede relacionar de un modo indirecto con el número de ciclos que nos sale positivo y normalmente se acepta que por encima de 35 ciclos de positivo, ya la muestra, es un positivo dudoso y es probablemente una persona no contagiadora.